Acaba de llegar Nano de El Salvador. ¿Y qué, qué es lo primero que quieres comer Yo llegando comer a México? Un poquito, hermano. ¿Te va a echar chile a los tacos o no? No, no, no. no, no. <risa> Dice que es no, mexicano, pero ¿no? a la mitad, sin chile. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, Bienvenidos a un nuevo, nuevo video. video. Mario, el día de hoy, como ya pudieron ver en la intro, pues nos visita alguien desde muy, muy lejos. Sí, y pues exacto. ahorita lo trajimos a comer tacos, Mario. Y sí. pues vamos ahí a lo que estamos cenando a platicar unas cosas. Así que vayan con el video. Exacto, <risa> vámonos. Acaba de llegar Nano de El Salvador. ¿Y qué, qué es lo primero que quieres comer llegando comer a México? Tacos, hermano ¿Por no, qué tacos? ¿Y por qué? tacos por qué de cuáles? De cuáles, no, de cuáles, tacos? ¿De, ¿De cuáles cuál, si de cuál. <ríe> ¿De cuál tacos? Del pastor hermano. ¿Al pastor? Pero a mí me gustan los de tu tía bueno, bueno, allá. Ah, sí, vamos a ah, decir. Sí. Fíjate, yo tenía ganas. No hay pedo, come, come tacos al pastor, no hay bronca. Pero tenía ganas de comprar un arriero para que los conozcas, que son los arrieros. ¿Dónde no predijo que después sí, de a empezamos, vale. Después. Y vamos a hacer un videito ahí. Ah, bueno. Sí, hombre. Sí, Entonces. Sí. Ahorita los pastor. Ahorita ah, okay. lo que vamos a celebrar ni bienvenido. Ah. Exacto. <risa> Exacto. Y pues acá están Rosy y Javier Escamilla. ¿Cómo han estado? Número sí. 6, ¿Cuándo sí. llegaron? Hace, Hace dos, semanas. dos semanas. Hace dos semanas. Lo que pasa es que ellos también vienen de Estados Unidos y pues también sí. tienen una casa aquí. Y, y vienen cada seis meses, ¿verdad? ¿De qué parte de Estados Unidos vienen? De Washington. Igual muchos suscriptores ¿no? ya, ya los conocen a sí. ellos. Eh, sí. Y pues vamos a comer unos ricos taquitos al pastor. ¿Tienes agua de arroz? ¿Cuántos no. vas a pedir? A la... ¿Cuántos? No, no, nah, no, no, no, no, no. ¿Cuántos vas a pedir? ¿Cuántos te dicen? 6 sí. A ver comenzar, si me ¿Te ¿Vas a tomar coca ahora o no? No No, no, no, no Jamaica, Jamaica Y pues Paul, vamos a comer unos saquitos sí, ¿Qué te parece? Está bien Mario ¿Qué dices nada del agua de aquí de México? Ay, que bien grande Dicen que, que está bien barata Son, Solamente cuesta 2 dólares No, <risa> no di la neta Dijo que está cara en 2 dólares sí, Y pues sí es <risa> cierto güey. Ay, ayer hey. No, andaba con Camarón en Salvador. Y le dije yo, cama, le digo, cuánto valen, cuánto valen estos electrolín. Ajá. Ah, 2.50, me dijo, ¿vas a querer uno? No, le digo. Es que sí, están caros aquí, en Vallarta. Un dólar. 18 pesos y como uno, como 80, 90 centavos. Exacto. Siguen igual. Sí, yo soy mexicano, ya me hacemos los presos del dinero de peso mexicano. Ya, ya sabes cuando es caro y cuando es barato, ¿verdad? Sí, pues ¿no? sí. Ya no te estafan tanto. Incluso sí. ya, ya cuando... Ahora se... me querían estafar. Ah, ¿sí? Ahorita en el avión Me bajé del avión, más ¿no? tranquilo. Y andaba gran sequía y dije, yo voy a comprar una botella de agua. ¡Ah! No, eso es el nano, eso. Es sí. El... ¡Ah! ¡No, no importa! Usted, eche ¡Échelo! No eche ¡Sí, sí! Ok, gracias primero. a ver. Vaya, entonces vas a creer que viene, ¿verdad? me bajo y a comprar el agua y viene el chamaco y ya medio cara el gringo mira que <risa> estás güerito. y viene el, el, el cabrón y me dice yo le digo cuánto vale a tres dólares me dice una Sí. Pero en el aeropuerto, en el aeropuerto, ah, es que en el aeropuerto ¿Tres siempre dólares? es bien caro. Y en pesos mexicanos, 40 pesos me dijo. Ay, como yo sé la diferencia, claro. 40 pesos, son 2 dólares. Exacto. No, exacto. con peso, le dos sí, exacto. pesos le dije yo. 2 dólares, 40 pesos le di mejor. Bueno, no, que me él, él ya conoce la moneda mexicana, ya conoce los billetes de 20, ya conoce los billetes de 50, los de 100, los de 200, o ¿sabes? 500 ya pesos. Es, 500 ya, es, ya, eres, ya eres un mexicano, exactamente. Ya, ya, ya soy aquí. Sí, ya no ¿Le, vas a, le a, mí, vas a echar chile a los tacos o no? No, no, no. <risa> <risas> dice que es mexicano banero. pero a la mitad, sin chile Un habanero ¿Ah? Un habanero no, no. <risas> ¿Es Esto Eso sí me dice? quieren mandar para el hospital Oye no, si no Javier, como... dice Nano que ya es mexicano Pero le, le decimos que si sí, que sí va a comer chile ahora sí Para que sea 100% <risas> Mira Nano, aquí está la salsita de piña con habanero, güey, por si quieres. Tiene habanero, se mira rica, pero a ver, ¿para qué le echas habanero? Se parece piña, ¿eh? Se mira bien, deliciosa, pero lo malo es que le echen el habanero. Sí, sí, la cajetea, México, en echarle ya todo picante, ¿verdad? No, pero es bueno, güey, que chile. Cómetelo, ahorita pidió más. No importa, poco Tú tres, tú tienes más hambre. No, tú tienes más hambre. Yo, sinceramente te tacos de comer? Mira, ah, bueno, ya te llegaron. ¿Cinco? Gracias, ah. gracias, compa. Gracias, aprovecho? Mira, gracias. los primeros taquitos al pastor de Nano aquí en, en Tratelo, México. ¿Cómo Guacamole? Ah, te lo voy a foto, para Sí, iridioso. exacto, exacto. Sí, y pues sí, vamos sí. a comer, esto no lo voy a grabar. Eso ya es privado, ¿ah? ¿eh? Ustedes ya saben el sabor de los tacos, ¿no, mancher? Así que ahorita vamos a ver, a ver cómo come los tacos Nano. Lo voy a grabar para historia. No, ese, no se crean, Eso no se ¿Cómo iban? ¿Cómo mi esposa me dice que quiere venir, va. Ajá, invítala, invítala. Le acabo de mandar este video, mira. Uh, y me manda unas caritas llorando. ¿Verdad que sí, no, Mejor tráete el video. Y le digo yo, venga, se le digo yo. Sí, por favor, y le Eso acabo es. de mandar esta otra. Ah, ah, taquitos. Es, es malo, nano. Sí. De, de, de, no, pero sí se la va a traer. Me sí se la va a traer? No Salud. sabemos. Ahí saludo Jenny, ahí vente. Saludito. No le pidas permiso nano, tú vente. Jenny te tiene permiso porque es su esposa. Sí, es su esposa. Te vienen que, que pedir permiso a los dos. Fíjate, en el matrimonio ya las decisiones son de dos, ¿verdad? Hay que no? respetar. Okay, sí, eso tiene. que, que vos, ¿ok? Ah, pero ya <risa> hay que comer, ya, ya vamos ya, a comer. Ya, ya, Adiós. Vamos mejor, sí. Provecho, Rosy y Javier. Aprovecho. No, ¿Qué te pareció tu cena ahorita? Este volcán tiene todo pan. Ah, sí, vas a probar el volcán porque le llamó la el atención. Volcín, no le llamó la atención porque es dorado. Es dorado, ¿eh? Este es el volcán de El Salvador, este. Este es el. ¿El qué? ¿Cuál? A ver, ¿cómo a se ver, llama? A ver. Un volcán que conozca del El Salvador. Chaparrastique. Ah, ya sí sabes Mira. El Cerro Verde. Ah, ah, ese chica, sí. ese sí lo conocimos. Sí lo conocemos. Mira, Nano. Esto se llama volcán. No tiene nada de diferencia de los más que la tortilla dorada, es lo único diferente. Es similar, nomás que está doradito, es como una tostada. Está mejor así. ¿Sí? ¿Te sí. gustan? ¿Está mejor así? No me aburro, ¿por qué no me no, aburrías? Y luego es queso, tres queso abajo, derretido. ¿Cómo está esto? Vamos. El plano lo saco al pastor ¿eh? oh, ¿sí? a Le gustó Era más el río, volcán. Me lo han dicho Ay. más antes. Que es este. que te falta Salud. probar mucho, Te ¿no? Me falta probar mucho, ah, El eh, de te, te va a gustar. Sí. Ah, sí el, sí. el cachete también. Sí. Ah, sí, sí. sí. Oh, frente. Sí, sí, tienes que estar probando con tiempo, eh. La única forma de saber es con tiempo y sí, con calma, también. como ahorita, así como... Lo bueno es que ya probó de todo, Nano. Ya, ya ha probado de todo también. Las no, va a el arriero. falta el arriero. De cabeza. Después, Mario. De todos ¿Te modo, gustan sí. los de cabeza o no? De cabeza. No. ¡Ay, gusta Bueno, pues no lo he probado, eh, pero ya, pero no lo No es al Sí, son, así se llaman realmente. Eh, así se llaman. Sí, ya. Sí, la cabeza de la vaca. Sí, sí por eso se llaman tacos de cabeza. Llaman porque le sacan la lengua, No es el bovio, el labio y también hay de lengua. Ajá, de lengua, de, de lengua, de, de, lengua, de la labio es esos también. Sí. ¿No, pues, ¿eh? no me son... también cabeza de tunco. Sí, sí. Ah, ¿Sí? Los tacos de carnita, los de carnita, el pozole lo hacemos con cabeza de tunco. Sí. No sabía usted, Rosy, no sabía Bueno, en fin, eso ya es sí. otro tema Así que, es, Lo que pasa. sí, son de la cabeza de la vaca tú sí, prueba de todo No Tienes mucho tiempo por probar más Exacto, luego vamos a probar los arriba Y pues Mario, nos vemos. a finalizar ese video. Sí, esperemos que les haya gustado. Dejen su like, compartan y todo, Mario. Vamos a seguir con la aventura con Nano. Exacto. Sí, pero pues obviamente en otros videos, Mario. En este video no. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sale.